El tercer pilar. Sigamos. A ver, él es el ejercicio. Y aquí te da un detalle, ¿no? Usualmente los médicos, malemeres médicos, por bien hacer, no creo que sea mala intención, dicen: haga ejercicio. ¿Y qué hago? Camine. Oye, el ejercicio tiene muchas dimensiones. Para prescripción de ejercicio te dicen frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Hagamos un ejemplo. Caminar, doctor, ya, pero ¿con qué frecuencia? Ya, ¿a qué intensidad? ¿Qué tipo de caminata? ¿Y qué tiempo? ¿Cambios de ritmo? ¿A qué frecuencia cardíaca? Ya, caminar, pero aeróbico. Pero yo no necesito masa muscular para, para revertir diabetes, bajar triglicéridos, bajar metformina y bajar presión. Y la gente solo camina, hace, son expertos en hacer aeróbicos. Pero tú les pones a toparse con los dedos, sin doblar las rodillas, la punta de los pies, nada. Les haces ejercicios de propiocepción, de equilibrio, Nada. Les das esfuerzo y resistencia, nada, solo caminan. Entonces, el ejercicio no solo es, la gente tiene el concepto de eso, como la limitación, coma de todo pero poquito y camine. Y en el ejercicio, nosotros trabajamos flexibilidad, que es súper importante, trabajamos aeróbico, anaeróbico, resistencia, fuerza, propiocepción y equilibrio. Y cada una, hay pacientes que son muy aeróbicos, o sea, vienen bastante bien, pero no, ni siquiera se pueden doblar para amarrarse los zapatos de la contractura que tiene. Entonces, vemos al paciente, vemos cuál característica tiene más fuerte, esa la trabajamos menos y la trabajamos las más débiles, que usualmente son flexibilidad, propiocepción y masa muscular. No estoy diciendo que se haga un Arnold snagger ni que se vaya al gimnasio y levante pesas como qué, no. Son ejercicios de resistencia muy sencillos con ligas, con, coges un refresco, de, de botellas de refresco de plástico, de agua, pones arena y aprendes. Pero mucha gente, o, o con, va al gimnasio... O, o, y se con ex... peso corporal incluso también. Es, problema, aparte sé. de eso, ni siquiera necesitas gimnasio. O sea, un buen, un buen entrenador físico con tu peso te hace todo. Y tan saludable como... O sea, hay varias formas, ¿no? Hay una cosa interesante que te quiero... Bueno, te quiero leer aquí... Yo tuve la oportunidad de conocer al Dr. Walter Thompson, es mi PhD, es eh, por, profesor de, en Atlanta, Georgia, de la universidad. Él es, él es presidente del, del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y él me mandó un dato muy interesante del Dr. William Roberts, que fue un past president, un editor chief de la revista de la acción americana del corazón. Y él dijo algo muy interesante, y con esto se abrevia todo. ¿no? Dice que él... Voy a hablar del ejercicio y un rato se puso a hacer ejercicio, se puso a caminar, a hacer actividad y él con el tiempo dijo que encontró que el ejercicio baja el colesterol y triglicéridos, baja la presión, es un inotrópico positivo y un cronotrópico negativo, es decir, le hace el corazón trabajar mejor. Es un vasodilatador, ayuda a eliminar agua, diurético, quita el hambre, baja de peso, catártico, relaja, hipoglicemiante, baja la glucosa, tranquilizante, hipnótico, antidepresivo, entre sus cualidades. Mi pregunta es, ¿qué pastilla es eso? ¿Qué pastilla es eso? La pastilla y el ejercicio. Mira, hay gente que con ejercicio, a pesar que come mal, ahí le va peleando. Ahí le va peleando. Pero la idea en esto es todo lo que tengas de ir sumando, ir sumando, todos esos detallitos chiquitos, vas sumando, sumando, sumando y vas viendo. Mira, nosotros tenemos pacientes que vienen llenos de medicación, sin decir que la medicación sí ha salvado la vida de muchas personas. Pero frente a estilo de vida, pues hay, un, hay, una, hay una dimensión totalmente desproporcionada, o sea, desproporcionada totalmente frente al estilo de vida con la medicación. Se queda muy atrás la solo medicación. Entonces los médicos dicen medicación y estilo de vida, perfecto. Pero si se hace bien estilo de vida, ya la medicación en el 90% de los casos, pongamos del 80, ya no se necesita. Uh -huh. Realmente ya no se necesita. Y hemos visto en nuestros pacientes, mira, pacientes de 67 años, de 70 años, y ya les manda la pasilla, vea, vea, está viejita, pero tiene presión arterial alta, corriendo 7 kilómetros, el hijo atrás con la lengua afuera tratándole de grabar. 67 años, Adrián, kilómetros 7, trotando en la playa. O sea, uno se queda lo que dice, o sea, ¿qué estábamos haciendo? O sea, ¿realmente qué estábamos haciendo? Entonces el ejercicio es la polipíldora, que le llamaba este, este doctor William Roberts, decía, es la polipíldora, que hace un montón de beneficio, ¿no? Acuérdate que hay un programa que se llama Exercise Health Medicine o Prescripción Médica del Ejercicio y hay muchos médicos y nutricionistas que ya prescriben ejercicio, pero coherentemente y lo hacen bastante bien en el país. Creo que es el hábito más avanzado en profesionales de la salud aquí en el país. Creo que es el, más, el que tiene más campo. La nutrición es la que todavía se queda, el sueño, la epigenética. Tú les dices epigenética y se quedan... ¿Con qué se come eso? Disculpe, ¿qué, qué, ¿qué es eso de epigenética? O sea, se yo, quedan como... Yo pienso también que en, en parte está más... Las personas están más abiertas a hacer ejercicio porque es algo que, ok, tú dedicas un, un espacio de tiempo. Dedicas 40 minutos, una hora, qué sé yo. Eh, y luego lo terminan. Pero muchas veces en la alimentación, en el cambio de alimentación, es algo de todo el día. Y si vienes con malos hábitos, hacer estos cambios diarios y hacer buenas elecciones puede tomar un poco más de, de, de tiempo implementarlos, ¿no? Ahora con el tema del ejercicio es bastante interesante eh, lo de la masa muscular. Porque efectivamente uno... Probablemente va a crear un cuerpo más estético y más resistente al tener más masa muscular. Pero el principal beneficio que vemos nosotros es la salud metabólica. Porque, exacto, porque, porque finalmente exacto. si tú comes muy bien, pero realmente no estás procesando los alimentos, metabolizando los alimentos como podrías, teniendo una buena sensibilidad a la insulina, se pierdes exacto. un poco el beneficio, ¿no? Y Bastante. un protocolo que a nosotros nos gusta implementar con personas que están comenzando, incluso con personas que tienen algún tipo de lesión, son bandas elásticas, las bandas elásticas ah, bueno, redondas que son de resistencia, que justamente se utilizan mucho mm. para rehabilitación muscular, ¿cierto? Y con eso empiezan... Es lo más noble, Así es, es lo más noble. <ríe> Y con eso empiezas a fortalecer el músculo, poco a poco empiezas a crear masa muscular. Exacto. Mira, Adrián, yo tenía un profesor en Harvard que decía que las bandas elásticas es el ejercicio más fisiológico que pueda haber. Porque es como que tu cuerpo está haciendo resistencia como tus músculos. Tú sabes que unos músculos resisten y otros, o sea, son como contrapuestos. Uh -huh. Sí. Y las ligas más o menos hacen, él el, el, el, el decía, es el ejercicio más fisiológico con ligas. Y nosotros trabajamos. Mucho con ligas, porque adultos mayores no lo vas a poner a hacer pesas, no, claro. no vas a poner a hacer eso. entonces Y tenemos resultados tan o más buenos que en sí mismo con las pesas del gimnasio. Algo también que nos gusta hacer es eh, ver el VO2 max de la persona, porque también. ahora está asociado mucho con, con la calidad cardiovascular. Y hemos encontrado que hacer ejercicios HIIT en los que tienes intensidades ah, bajas, sí, sí. con periodos cortos de intensidad alta, eh, es lo que ayuda a elevar ese VO2 max con mucha mayor rapidez. Sí. Pero es cuestión que los... de, de dos semanas, doctor, en donde se ven esos resultados. Pero tienes que manejarlo con cuidado, porque si la gente lo hace demasiado, el primer día al otro día no se pueden ni reír, claro, no claro. te va a volver son, a querer hacer el ejercicio. Son ¿no? 30 segundos. Ajá. Yo sé, o sea, pero, o sea, depende, debes do, do, dosificar la, la actividad intensa y, el, y, los, y los ciclos de descanso. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo no soy muy experto en actividad física, tengo un deportólogo que me asesora, pero sí he aprendido mucho en esto. Y los hits son excelentes para bajar glucosa, que es la mejor insulina que puedes conseguir. Es impresionante cómo te baja, ¿no? Y los hits, si tú haces 15 minutos, es como que hiciste ejercicio una hora. Man. Sí, no, totalmente. No, o sea, cuando no, cuando no tienes tiempo, te haces un hit de 15 minutos, te bañas y al trabajo, o sea, o sea, sin ningún problema. Pero hay que saberlos hacer y hay que saberlos recomendar. Sí, ¿no? aquí aplica esto de entrena, entrena inteligente, no entrenes fuerte. <risa> eh, o, en, o en inglés. Esto, la, gente piensa que, la gente piensa que hacer ejercicios que me queda doliendo el músculo, que sude un montón. Sí. eso piensa que es de... no ejercicio es todo lo contrario es tener bienestar tener más fuerza tener más ánimos o a sentirme mejor más ágil uh -huh. eso serían las consecuencias del ejercicio